Durante una asamblea celebrada el pasado domingo, las organizaciones sociales y populares de esta ciudad aprobaron una huelga para el día 28 de este mes de abril. Fíjate, efectivamente tenemos este llamado a huelga para el 28, porque hemos luchado con todas las autoridades competentes de aquí, a, de, aquí de San Francisco de Macorís y no nos hacen caso, pues nosotros... Eh, somos pacíficos, a nosotros no nos gusta la violencia, no, ay, no, eso es malo, la violencia, pero nos están obligando a que seamos violentos, es obligándonos que están las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís, nos están obligando a que seamos violentos. ¿Por qué motivo nos están obligando? Porque si no nos resuelven los problemas, teniendo la oportunidad de resolver, entonces es obligando obligándonos que están alzando a la calle. El 28, esta huelga va a romper raja. Esta va, si no resuelven de aquí al 28, aunque sea una parte de las exigencias que estamos haciendo, esta huelga va a romper y raja el 28. La jornada de protesta es en demanda de solucionar las problemáticas que afectan a las comunidades locales, así como el inicio de la construcción de obras prometidas por el presidente Luis Abinader. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.